descanso eh, damos paso a la mesa de hacer la aceleradora andaluza de empresa especializada en el sector salud y que ya acumula varios casos de éxito desde que empezó doy paso a lourdes núñez directora de transferencia del conocimiento de fundación pts y coordinadora de ACEGEL. Eh, ella presentará la mesa redonda o la explicará la moderará y eh, os dejo con ella muchísimas gracias bueno, muchas gracias. Eh, un honor teneros todos aquí de nuevo en este encuentro tan importante ¿no? de transferencia. Y aquí, bueno, efectivamente, el año pasado hace ya dos años que empezamos con esta aventura de Access Health como aceleradora de, de Empresa de Andalucía. Eh, pero vimos que, como lo ha explicado muy bien Carlos de la OTRI esta mañana y lo han explicado, pues que. No era suficiente, que necesitábamos eh, otro rama, eh, profundizar un poco más en las necesidades de cada uno de los proyectos, de la empresa. Y para eso hemos hecho eh, esta mesa redonda, sobre todo para que preguntéis, que entendáis bien y que os podamos ayudar eh, en vuestras necesidades. Eh, tenemos la suerte de contar con… con voy a empezar de, de izquierda a derecha, con Todd Snowen, que tiene más de 35 años de experiencia eh, desarrollando, aplicando con éxito estrategias de desarrollo, temas regulatorios, comercialización, eh, ayudando a la empresa a que identifiquen su DNA, no que es la necesidad médica insatisfecha y que nos ha ayudado muchísimo en todo este proceso de generar la… Eh, la aceleradora de empresas ACESGEL de Andalucía y, y las ramas en que, que, las que está creciendo. Eh, a continuación tenemos a Juan Carlos. Eh, eh, Juan Carlos Morales es investigador eh, científico del CSIC, eh, pero además es emprendedor. Ha sido fundador de, eh, del Himnofarma y ha y y, y eh, participado en la primera edición de, de Gel. Eh, estoy pensando que lo que voy a hacer eh, es eh, ir presentando y que ellos comenten un poco su perspectiva y cómo han participado en ACESGEL, porque si no se van a olvidar todas las cosas que, que hacen. ¿no? Entonces, si acaso, Todd, eh, coméntate un poco cómo ha sido tu experiencia en ACESGEL y, y, y qué te llevas y qué crees que puede representar ACESGEL para Andalucía y, y para España. Bueno, y para bueno. el mundo, porque no solo para... <risa> que, que España, ¿eh? O si sea, aquí estamos con un ámbito y un mercado mundial. Gracias, um, bueno, eh, yo he estado aquí en, en Granada ahora casi nueve años y um, una de las la cosas que he encontrado cuando he empezado a vivir aquí y trabajar aquí es... Uh, la, el nivel de ciencia y investigación muy, muy alta, con tecnologías uh, y oportunidades muy grandes. Pero uh, también uh, había un gran uh, deficiencia en uh, paricia y experiencia en el mundo uh, de emprender en el ámbito de, de salud y por este razón yo vi muchos uh, proyectos fracasar. No por uh, problemas de tecnología, pero por problemas de decisiones que fue hecho muy temprano en el proyecto o en el proceso de patentar, licenciar, uh, cualquier aspecto, y para mí este siempre es muy, muy triste, para pacientes, para las, los investigadores, para, para todos. Ah, entonces, Asex Health uh, fue diseñado para tratar de um, uh, mejorar esta situación llevando mentores de, de Europa y también de los Estados Unidos para ayudar a los proyectos aquí uh, en desarrollar con más uh, eficacia y eficiencia Uh, y, y ahora con el nuevo pro, uh, proyecto de Essex Health Scouting estamos moviendo en dirección más uh, al principio de la investigación porque hay cosas que necesito considerar desde día uno si está en una línea a un producto o servicio que quiere llevar el mercado de, de salud. Muchas gracias, Todd. Pues es que digo, si no, es que eh, con todos estos currículums tan maravillosos que tenemos aquí, eh, se os va a olvidar. ¿no? Entonces, ahora paso a, a presentar a Juan Carlos y que también él cuente su experiencia y su trayectoria en Hacescale Accelerator. Eh, Juan Carlos es eh, investigador del López Neira, pero también estuvo trabajando en puleva Biotech, eh, lo que es... Eh, eh, ahora BioSearch Life eh, desde el 2000 hasta 2006. Ha trabajado eh, luego ha vuelto también a, a López Neira, al Instituto de Parasitología y Biomedicina de Open Neira, aquí en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Tiene más de, bueno, andaba por más de 90 publicaciones hace unos años, o sea que yo creo que ya tiene más. Tiene un índice H maravilloso y tiene 11 patentes y entonces se le ocurrió que había unas patentes espectaculares del CSIC que, que podían ser utilizadas para hacer una nueva spin-off. Y entonces él hizo y dijo, voy a utilizar y que esto llegue a los pacientes, que esto cure a gente, ¿no? Y cure problemas tan importantes como la ceguera. Pues eh, fundó Limno Pharma, eh, sufrió muchísimo, trabajó duramente y nos va a contar su experiencia. haces que le ha ayudado un poquito y, y bueno, eh, estamos encantados de que siga como fundador y como scientific advisor de Limno Pharma. Juan Carlos. Eh, gracias, Lourdes. Lo primero, no sé por qué hablas en pasado con lo de sufrir, pero bueno… <risa> <risa> Pero <risa> eh, eh, Vamos, muy breve para que nos dé tiempo a sobre todo poder responder a vuestras preguntas, que yo creo que es lo más importante de, de la mesa redonda. Eh, eh, quizá, pues eso, hace más o menos seis años tuvimos suerte de tener buenos resultados en modelos de ratón. Viene de una colaboración con un grupo del Cabimer en Sevilla y bueno, después de intentar protegerlos lo mejor posible, como decía todo eso a veces mm, o se quedan proyectos porque no se protegen bien hicimos las patentes, intentamos licenciarlas porque no, queremos, no queríamos emprendernos, parecía que nuestra labor era más en la parte de ciencia, pero cuando ya después de hablar con muchas empresas vimos que no era posible y se iba a quedar todo metido en un cajón, pues eh, Francisco Díaz Corrales, eh, que es la persona de, de CABIMER, y, y yo decidimos intentarlo, intentar, en mi caso, cruzar la calle del open Neira en su momento al Big Granada y después un poquito más para acá a la Fundación PTS, para ver eh, cómo se montaba una empresa, eh, en este caso de base tecnológica, y cómo se echaba a andar para poder desarrollar ese proyecto, y en nuestro caso un fármaco que llegara en algún momento a, a poder eh, tratar pacientes que tenían esa necesidad. Eh, yo diría claramente que desde cuando venimos de la ciencia nos hace falta formación en toda la parte de business, de negocio, de eh, cómo se monta todo esto, y ahí tenemos mucho que aprender. Entonces, yo creo que eso se está haciendo poco a poco y cada vez mejor. Y claramente un ejemplo es este programa Cess Health que a nosotros, aunque ya hayamos tenido formación desde el BIC, eh, nos hacía más eh, falta todavía, y hemos seguido aprovechando muchísimas cosas de este programa Cess Health que luego podemos comentar si queréis más despacio. Y, eh, por otro lado, otra de las claves es el networking, que es una palabra que los científicos usamos poco, pero en business está todo el día en boca de, de todos los actores. Y, y todo ese tipo de contactos que te hacen falta, eh, no solo para conseguir eh, colaboradores, sino para conseguir eh, consultores e inversores, principalmente. ¿no? Entonces, ahí claramente también es de mucha ayuda este tipo de programas eh, de formación. Y lo último sería la pata de financiación, donde pues bueno, también comentaremos, eh, pues hemos buscado y seguimos buscando, tanto en la parte pública como en la parte privada, y es una de las partes Quizá que nos queda más recorrido, también porque tenemos creo que poca tradición en España en general y en Andalucía en particular, y poco a poco se van dando pasos creo en la buena dirección. Y ya está, por ahí lo dejo. Juan Carlos, muchas gracias. Y efectivamente, yo es que quiero ser como que creo que ya vamos a ver la luz al final del túnel, pero es cierto que todavía mucho trabajo he hecho. Y, y, o sea, hay, hay mucho trabajo por hacer, perdón, y, y efectivamente tenéis todavía hay mucho trabajo por hacer. Eh, la siguiente persona es eh, George. George también tenemos una suerte que, que quiso ser nuestro mentor. Eh, eh, hace ya en el 2019 para empezar con el programa en el 2020. Y él es Managing Partner en Actea Venture y bueno, tiene una especialidad y un, y un currículum amplísimo en desarrollo de negocio, toda la parte de concesión de licencias, negociación de acuerdos, gestión de alianzas, eh, todo el tema de estudios de mercado, previsiones, valoración de proyectos. Eh, es capaz de eh, trabajar para ver todos los posibles escenarios para presentar delante de un posible inversor eh, y ver cómo puedes hacer esos acuerdos de licencia de la forma más eficiente. Doy fe porque lo ha trabajado con la empresa de Access Health, ¿no? y cómo y ha llegado a proyectos y ha llegado a posibilidades mucho más exitosas gracias a su conocimiento. Y luego también eh, tiene ese conocimiento de diagnóstico, de producción farmacéuticos de biotecnología, desarrollo de negocio tan específico del sector. Él ha trabajado en PharmaMar y otra gran empresa y, y, y es una suerte, George, que, que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. ¿Cuántas cosas sé? Bueno, yo definitivamente encantado, no, no solamente uh, siempre cuando, cuando esté o en Granada, sino participar uh, la segunda vez uh, aquí en Asexels como tutor. Um, lo que veo son, y lo que me encanta, proyectos um, súper interesantes, uh, super prometedores, um, donde realmente es uh, es realmente un um, casi un honor y un gusto de hacer las previsiones del potencial del proyecto. Um, también um, lo que suelo de decir es mi opinión sobre la posibilidad de conseguir financiación, de, de la posibilidad de conseguir un socio estratégico, un colaborador, uh, que realmente ponga un compromiso importante encima de la mesa, um, es lo que yo puedo, puedo contribuir. Um, también a veces hay un proyecto o dos donde mi opinión puede ser también mejor dejarlo o hacerlo de otra manera. Uh, puede pasar, pero en la mayoría de los casos uh, sí, lo veo, lo veo con, con, buenos, con buenos ojos. Y uh, trabajar con las Excel es realmente un placer. hasta Gracias, George. Eh, bueno, y ahora eh, hemos hablado con Juan Carlos, eh, que era de la primera edición. Pues Luis es de la segunda edición de Access Hell Accelerator. Y bueno, Luis también tiene una trayectoria muy interesante. Él es, eh, es eh, ingeniero de software, doctor en procesamiento de imágenes digitales y luego también eh, ha trabajado como emprendedor, científico, ingeniero. y Ya lo conocimos nosotros en Activa y ya vimos que era muy interesante en un proyecto europeo que le dieron a, al PTS y, y vimos que tenía su proyecto mucha potencialidad, eh, de hecho ahora está trabajando con otra empresa de, de Acescale, con Maxine, no para, para temas de proyectos europeos, porque hace un, un, un proyecto para resistencia microbiana muy interesante. Y luego también tiene esa connotación de inteligencia artificial que es tan importante para el PTS Granada. ¿no? Y cómo ese conocimiento eh, se pone al servicio de la salud para identificar y para ayudar que esa eh, eh, gran amenaza que tenemos ¿no? con la resistencia de. Eh, antimicrobiana. ¿no? Entonces, eh, bueno, cuéntanos un poco, ¿no? porque tú además tienes un conocimiento ahí en todos los paradigmas del código limpio, de todo esto, y, y sabes toda la parte de inteligencia artificial, las aplicadas a salud. Eh, cuéntanos cómo ACESGEL te está ayudando y cuál es tu experiencia, Luis. Gracias. Gracias, Verdes. Pues, efectivamente, ACESGEL es una ayuda muy grande para nosotros, porque, como decía mi compañero… Eh, cuando uno viene de la investigación, pero no solo de la investigación, cuando uno viene de la empresa, yo he estado en investigación, en empresas, en, en centros de investigación europeos, en todas partes. Pero aún así uno no sabe nada. Cuando uno está con una empresa, venga donde vengas y tenga la experiencia que tengas, no sabes nada. Porque hay tantas cosas que hacer, tantos campos diferentes que es imposible ser experto en todo. Entonces, eh, además eres una empresa pequeña, eso es, quizás eres tú solo, sois dos, tres, no puedes dar abasto en todo. Entonces, tener algo, tener, hacer ejercicio cuando empiezas a querer escalar tu empresa, empiezas a querer hacer cosas más serias, es como tener un equipo mucho más grande en tu empresa que te ayuda con todas esas partes que tú o, o sabes que desconoces o incluso ni siquiera sabías, que no sabías que tenías que hacerlas. Y, y te da un, un orden y una serie de, de herramientas eh, para poder pues, establecer una hoja de ruta viable y realizable. Eh, que yo creo que es lo que durante, al menos lo que… Como decía, todo durante los años que también yo estaba yo, trabajando aquí en Granada, viendo de fuera tal, lo que yo veo que estamos ganando en Granada es saber cómo hacer esto de poner empresas, de nueva creación. Hay mucha diferencia entre las empresas que había hace 15 años eh, y, las que, y las que hay ahora. Hay mucha el nivel de profesionalización que hay ahora, es realmente sorprendente. Y eso es gracias, pues, sobre todo, al PTS y a programas como ACEGER que a todos los que somos de Engranada, siempre casi todos venimos de la investigación, pues nos van enseñando cómo se hace esto de las empresas. Muchas gracias, Luis. Pues yo ahora quería hacer una pregunta abierta eh, eh, sobre las oportunidades que ofrece AcesGEL, oportunidades para crear empleo y riqueza en Andalucía. ¿Cómo lo veis? ¿Qué oportunidades reales creéis que ofrece? ¿Quién quiere contestar? <risa> Bueno, eh, quizá destacar una cosa que comentaba Todd y que es la base de, todo este, de todas estas empresas. Al final tiene que haber buena ciencia detrás, eso es lo primero. Eh, una vez que tienes buenos proyectos científicos, de ahí salen generalmente resultados que pueden tener una potencial aplicación y lo que quitamos es eso, ir poniendo las piezas eh, necesarias para hacer la traslación. Hay varios agentes que son importantes. Estos programas de formación para nosotros son clave. Yo creo que sin el Big Granada al principio y sin el Access Health después, nuestra empresa no estaría donde está ahora mismo. Estaría, habría cerrado o posiblemente no hubiéramos constituido la empresa. Esta es la realidad. Eh, y estos programas son absolutamente eh, claves. Eh, otro aspecto, como comentaba antes, era el tema de la financiación, donde hay que seguir trabajando y, y todos estos programas también, eh, sobre todo a, a, la gente del PT se está haciendo un papel muy importante para contactar con posibles inversores, no solo locales sino nacionales e internacionales, fondos de inversión, business angels y demás, y eso hace que poco a poco vaya siendo eh, más sencillo. Eh, me he ido un poco del hilo, <risa> eh, creo que iba a comentar otra cosa más, no sé si queréis mientras que me acuerdo de la otra cosa que iba a comentar. <risa> Bueno, sobre una de las cosas muy buenas uh, del uh, mercado de salud es que es una de las industrias que paga salarios más altos y crean más riqueza en una región. Y es la razón que cuando mira el mundo, uh, todos quieren a crear un ecosistema de productos para la salud uh, en su ciudad. Y la eh, principal razón uh, por eso es que desde el punto de vista económico y de um, creación de puestos de trabajo es muy, muy bueno para cualquier lugar donde puede crear ese tipo de ecosistema. Y esto es lo que yo veo de uh, ASEX Health, es que estamos en parte fundamental de convertir uh, la buena ciencia, investigación, hasta puestos de uh, trabajo que son estables y que paga bien. Uh, una industria que es muy estable, uh, no importa qué pasa en el mundo, la industria de salud sigue creciendo y, segundo, mucha riqueza también de esta inversión en esa en ese, uh, economía. Sí, um, creo que lo que hace excel ya ha empezado a, a hacer y, y lo que yo veo muy importante es uh, para llenar este ecosistema con vida um, que haya realmente una interacción entre las uh, biotechs de Andalucía, no solamente de Granada, sino... Um, de Sevilla, de Córdoba, um, para realmente compartir las experiencias, uh, para estar, digamos, um, consciente de, de los proyectos que se están, se están haciendo. Yo he visto un poco, uh, hablando con ya yeah, bastantes compañías, que no realmente saben qué los otros hacen o donde, cosas muy triviales, donde, donde hay espacio uh, disponible para un laboratorio um, estaba hablando con dos empresas uh, sevillanas y uh, ellos no, sí, no sabían que no, no se conocían y de repente sale que bueno una puede prestar espacio a la otra solamente por mí hablando con las dos uh, y um, ya yeah, um, y creo que Programas como eso de la tutoría eh, con um, um, facilitar para Excel son súper importantes para que las compañías hablan entre eh, entre sí. Y, um, y encima, claro, el tema del, um, de compartir o, o de aprender um, uh, a nivel internacional, pero es otra otra pregunta. Luego podemos hablar de eso. Sí, pensaba, bueno, para un poco resumir lo que han dicho, pero un poco al final lo que se trata de poner a Granada en el mapa. Yo el otro día, no sé, no sé si esta historia me deja muy bien, pero el otro día iba a Viena y en el avión iba escuchando uno que hablaba detrás mía, que debía ser de algo parecido a este parque en Viena, y estaba hablando de que tenían que poner a Viena en el mapa. Decían, es que nosotros tenemos que traer más, más estudiantes, la gente va a Berlín porque por tal motivo va a Londres, porque hay mucha… Cultura, tenemos que encontrar cómo traer a la gente a Viena, cómo hacer que la gente ponga su empresa en Viena y no se quieran ir a estas ciudades. Yo pensaba, caray, Viena, ¿no? Para mí Viena es una el gran ciudad europea y ellos, sin embargo todavía quieren ponerse aún más en el mapa y atraer más gente y tener más riqueza. Y eso al final es lo que queremos todos. Y para eso, para mí, bueno, cosas como lo, lo, lo que se está haciendo en Granada con, eh, con Google, con las nuevas, eh, con el acelerador de partículas, con todo lo que es nuevo que hay, ayudará a poner a Granada en el mapa. Y programas como este, sobre todo además, eh, uniendo a la empresa de Granada, como decía, nosotros estamos trabajando con la empresa de Sevilla, VacDing. No hay que olvidarse de, de Sevilla, de Málaga y de otras ciudades que tenemos cerca, con proyectos también muy interesantes y que crear esas sinergias puede o sea, realmente resultar en beneficio mutuo. No, no somos una isla para estar en el mapa, tenemos que estar conectados con lo que tenemos alrededor. Efectivamente, somos todos interdependientes, ¿no? O sea, que de esta forma vamos trabajando, vamos colaborando y vamos construyendo y vamos construyendo este ecosistema que tanto hace falta y que tan buena es para, para todos, creando empleo y riqueza. Yo también tenía la pregunta de los desafíos, ¿no? De los desafíos, los retos que tiene ACESGEL, que tenía, que tiene y que tendrá, ¿no? Para no quedarme en el pasado. <risa> Entonces, yo aquí había puesto esto de que en Andalucía hay pocos recursos con conocimiento y experiencia global en el espacio de tecnología sanitaria, las decisiones tempranas lo que ha dicho Todd antes, ¿no? Eh, las startups pueden debilitar o matar una tecnología prometedora o impactante o hacerla eh, inviable. O sea que hay cosas, las decisiones te condicionan y, y, y te vas forjando, forjando tu destino, ¿no? Con cada decisión que vas tomando en el día a día. Es tan importante lo que estás haciendo y el presente en el día, ese día que tienes... Eh, lo puedes llenar de decisiones que te ayuden a construir lo que tú quieres y, pues, salva, salvar a los pacientes, conseguir que ese fármaco o ese test diagnóstico o ese medical device llegue a la medicina estándar, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ir siguiendo esos pasos y esas decisiones tempranas condicionan mucho. Y luego que también lo que estabais diciendo, lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Que es necesario hacer que las startups de tecnología sanitaria en Andalucía sean más competitivas con las startups de otras zonas que que para obtener financiación, ¿no? que, que digamos, jo, es que en Granada y en, en, y en Andalucía menuda ciencia y menudo empresas que hay, ¿no? Y qué capacidad y cómo están formadas. No sé que, eh, Si creéis que estos retos se están solventando, ¿qué nuevos retos que pensáis? El tema de la financiación ha salido también. Eh, ¿Cuáles creéis que son los retos actuales de Access Health? Puedo hablar de, de sobre financiación. Es que una de las uh, uh, cosas que he escuchado mucho de, de este uh, Venture Capital es que uh, ha tenido un poco um, miedo de Andalucía a invertir por la falta de recursos para la empresa. Uh, desde el punto de vista de... Um, Uh, gente para llenar puesto de trabajo, uh, uh, también gente que conoce el mercado y el, uh, los retos de comercializar uh, uh, y desarrollar una tecnología. Y yo creo que ahora con Asics Health y otros programas um, que está... Uh, llenando ese uh, vacío un poco para que dar la confianza a los inversores que está localizado en un ámbito que es viable para desarrollar uh, una tecnología uh, de la salud y una empresa que es viable uh, porque estoy escuchando este menos y menos um, y yo creo que este es un uh, avance importante pero no quita la necesidad todavía que ha hablado Carlos esta mañana, este mañana uh, sobre crear un grupo de inversores en Andalucía también. Bueno, un poco en la línea de, del tema del, del personal, del equipo, que yo creo que es verdad que para muchas empresas, sobre todo al principio, es fundamental tener no solo un equipo de la parte científica potente, sino tener esa figura inicial de la persona que es, va a ser la CEO o el CEO de la empresa, eh, que tenga conocimientos no solo para explicar la ciencia a los inversores, sino de realmente conceptos de desarrollo de negocio bien claros y, y para poder defender la empresa delante de un inversor. Este tipo de personal poco a poco pues, va apareciendo, eh, no nace de la nada, tiene que ir formándose poco a poco. En el caso particular del Himnofarma, que es en nuestra empresa, pienso que el equipo, pero sobre todo haber dado con nuestra CEO, Elena Puerta, ha sido clave también. Ya eh, lleva ya dos años implicada en el proyecto y ha sido fundamental a la hora de hablar con fondos de inversión, con inversores, con, con consultores, para que el proyecto vaya avanzando. Y, y pondría una cosa más encima de la mesa y es... Eh, todas las discusiones internas a la hora de la toma de decisiones como decía eso también es importante y resaltar mm, un poco ese trabajo en equipo el trabajo en equipo que es fundamental para que las tomas de decisiones sean las acertadas y el tema de como decía de la formación pues mm, vamos poco a poco pero haces Health pues en ese caso es una pieza fundamental y como decía mm, eh, cuanto más en programas, no solo hacer set sino accesorios para ir completando todo el puzzle pues mejor. Muchas gracias. Yeah, el, claro, el tema de la financiación siempre um, um, es uno de los más... <risa> vuelve, vuelve, vuelve. Sí. Um, um, absolutamente fundamental y um, el reto es y realmente don, es algo donde HACCELS Puede, puede ayudar en la, realmente en la primera fase de la compañía donde el dinero público todavía es muy, muy importante. Hay que evitar que entre, digamos, una venture capital demasiado temprano um, porque se llevarían un porcentaje muy alto del proyecto y tendrían inmediatamente el control. Um, bueno, eso, eso realmente es fundamental. Y, um, y luego hay... Alternativas al, al capital riesgo, que en algún momento puede ser muy útil o muy deseado, pero um, colaboraciones, consorcios estratégicos, también en una fase temprana pueden ser muy valiosos porque realmente no, no suelen diluir la propiedad en, en la compañía, sino solamente en un proyecto determinado. Y es, es algo que hay que buscar. Y. Um, Deberían, en principio, hacer las compañías, um, pero creo que también Access puede um, puede prestar asistencia. Uh, en esto. Sí, yo añadiría, formas eh, como haces es que pueden preparar las empresas también para, para otros recursos. Hay porque al final queramos o no, como decía toda, eh, ojalá hubiese inversores granadinos o andaluces, no hay tantos. Afortunadamente, hoy en día no es difícil encontrar inversores fuera de Granada. Eh, y, y, al menos en mi experiencia, no, es, no suele ser un hándicap grande venir de Granada comparado con venir de otra ciudad. Pero para, para profesionalizar la empresa de forma que, o sea, realmente, cuando uno tiene una empresa, te das cuenta de todo lo que tienes que hacer para ser creíble ante los inversores, eh, eso conlleva mucho trabajo. Eso, yo no sé si hay gente que lo conseguirá en seis meses de que ponga en la empresa, pero desde luego, en mi caso, conlleva años de preparación hasta de verdad sentir que, que puedo ofrecer algo creíble. Y, y eso hay otros programas que, de europeos, por ejemplo, como el EIT, Health, que se va a hablar luego aquí, que son muy útiles. Es decir, hay, hay, hay recursos aquí en Granada, como hace Health, y hay recursos en Europa, y hay recursos a nivel andaluz también, eh, que se pueden utilizar y que, y que son, son muy, muy provechosos. Y, y eso en general, el, la, el tema del, del equipo también yo considero que es fundamental para generar riqueza, porque al final eh, es lo que necesita necesita gente que, que tenga conocimientos. Y, y eso aquí en Granada, afortunadamente, muchos perfiles son fáciles de conseguir, otros muy específicos, quizá todavía estamos, son más complejos, ¿no? como a lo mejor eh, gente de, de, de, de aprobación regulatoria, expertos en aprobación regulatoria, personas para contratar o, o gente eh, en, en temas legales. Hay, hay más dificultad para, para contratar a gente en la empresa, pero por eso, por ejemplo, en ACG, pues hay una posibilidad de encontrar a mentores en esa área que ya tienen esos conocimientos y que un poco te evitan tener que contratar ese perfil en la empresa. Claro, ya. de hecho, por ejemplo, eh, hay mentores de Access Health como Rick Bannon y Alba Met, que, que son del programa Gold Track de AT Health, o sea que hay unas sinergias brutales, ¿no? Y Joan Grassas también os contará los programas de AT Health esta tarde. Al final lo que estamos todos creando ecosistema, ¿no? Ir trabajando y, y aquí lo que vamos viendo es como esos que se seleccionan mentores de Estados Unidos, de Europa, especializados. Y lo que aporta el programa de Access Health Accelerator es una serie de módulos espe específicos según las necesidades, porque el tiempo es el recurso más escaso de todos los emprendedores. Entonces, no podemos malgastar su tiempo en cosas que ya saben y tenemos que trabajar en lo que realmente no saben o que se den cuenta entre todos, de, de, de lo que no saben para poder atajarlo y llegar a la solución. ¿no? Eh, yo ahí también os quería preguntar cómo veis la ciencia en Andalucía, los proyectos que hay de ciencia y cómo veis por otra parte, la parte de desarrollo de negocio. Eh, me da la sensación que decís que hay, hay muy buena ciencia, yo, yo lo creo también, pero quería también saber vuestra opinión ¿no? de… Eh, o, sea, si, o sea, es como, hay cátedra en ciencia y no hay tales cátedras en business development, ¿no? En desarrollo de negocio, o estamos ahí pero solo, todavía somos profesores titulares, no lo sé cómo decir, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo veis la diferencia de uno a otro y cómo tenemos que trabajar en ese sentido? Una de las cosas que, lo que me quedaba antes, tiene que ver con lo que acaba de decir Lourdes. Eh, yo sí pienso que se hace muy buena ciencia... Eh, en bueno, cualquier provincia de Andalucía, no porque esté ahí, he hecho ciencia en Madrid, en Estados Unidos y en Londres, no, no es por esto, pero es verdad que se hacen, hay buenos buenos proyectos. Creo que el problema son los primeros estadios, esos primeros pasos de los investigadores que a veces no sabes dónde ir. yo A veces cuando he contado aquí un poco nuestra experiencia es que parece que te plantan en mitad de un desierto y te dicen tienes que ir allí y estás sin recursos, sin conocimiento sin una brújula para saber... ¿Dónde ir? Este es el principal problema. Entonces, yo creo que hay, hay dos factores muy importantes. El que quería comentar antes, que me pasó, es la importancia de las oficinas de transferencia de las instituciones académicas, en este caso universidad o en mi caso el CSIC. Yo creo que ellos al principio juegan un papel fundamental para orientar a los investigadores. Primero, para proteger bien la tecnología, para analizarla bien y ver si eso realmente es un proyecto viable como para montar una empresa o licenciar ese proyecto a una empresa mayor que ya esté montada. Y luego, si eso es realmente un proyecto viable, pasar a las dos siguientes cosas importantes. Una, la financiación, poner algo de dinero para que puedas arrancar, y que generalmente tiene que ser dinero público. Y dos, seguir formando a esos investigadores para si alguno de ellos quiere dar el paso y, y ser un emprendedor, pueda hacerlo de la manera más eficiente posible. Yo creo que esas son las piezas claves y los primeros pasos que ya vamos aprendiendo a hacerlos, pero que todavía eh, nos quedan pero no vale la pena solicitar un patente y no es una empresa. Y esta es una de las cosas que siempre uh, necesita pensar el nivel de investigación, es que necesita saber suficiente sobre el uso de la tecnología o posible uso para hacer esa decisión. Uh, porque hay muchos patentes que creo que existen por ninguna razón. Um, eh, más que hay un patente, y, y este es muy importante. Puede ser muy buena ciencia, uh, pero puede ser no vale la pena patentarla. Bueno, acerca del tema del desarrollo de negocio, Um, como llevo una consultoría de desarrollo de negocio que voy a hacer voy a decir que claro, es, es un aspecto muy importante <risa> um, um, pero de verdad lo es y lo importante es que incluso en una fase temprana um, de, de una compañía, de una startup um, incluso posiblemente antes de, de fundar la compañía porque uh, hay que saber en qué entorno se, se mueve y se, se va a avanzar el proyecto. Y, claro, luego Big Pharma suele licenciar un proyecto después de la fase 2 y uh, quedan años para, y, y mucha inversión para llegar uh, allí. Pero hay que hablar con, um, con otras compañías farmacéuticas con más experiencia mucho antes y aprender de lo que uh, dicen y proponen. Um, y um, para saber qué experimentos tenemos que hacer en detalle, si puede ser, uh, para luego hacer el proyecto licenciable uh, o interesante para un posible socio. Y, y lo mismo um, aplica a, a inversores. Ellos también quieren ver ciertos uh, resultados eh, y antes no van a invertir, y por eso hay que, habla, uh, hay que hablar con, con ambos, con inversores y con, con empresas farmacéuticas en una fase ya temprana, y es un, un esfuerzo constante durante toda la vida de, de, una, de una compañía, y algunos lo hacen bien, creo que Lenkisten lo ha hecho muy bien, uh, Elena ha ido a todos los billos, a todos estos eventos, es como hay que, hay, hay que hacerlo. Es, un, es un, um, una inversión en tiempo, un poco de dinero también, uh, pero realmente es fundamental porque yo he visto, um, no solamente en España, sino uh, um, también otros proyectos donde, donde han hecho los, los uh, experimentos en preclínica de manera que luego no se pueden usar para, uh, para licenciar el proyecto uh, o encontrar un socio o inversión porque uh, por pequeñas diferencias, por, por cosas que no, no lo han pensado bien uh, y porque nunca habla, hablaron con, con otros uh, en, el, en el campo y luego por eso puede fracasar una compañía porque... Tener que repetir tal experimento puede llevar unos seis meses, unos doce meses más, una inversión de, de medio millón y eso puede matar un proyecto. Claro, eso de hecho lo hemos claro. vivido ¿no? en ACSGEL, empresas de ACSGEL, que, que te ha dicho George, la empresa, y no doy más pistas, jo, si lo hubiera sabido antes me hubiera ahorrado un año de trabajo. No está mal, porque de todas formas se ha podido solucionar, pero hubiera sido mucho más rentable si hubiera contado con la experiencia de George y hubiéramos cogido el proyecto antes. Por eso también la idea de scouting, ¿no? Y por eso hemos trabajado también en los proyectos de scouting. Comentaban... Eh, lo del tema de los inversores, perdona, y Luis sigue, que si querías tú comentar. No, co comentaba el tema de los inversores, que nosotros en Acesgel Accelerator tenemos el 2 de febrero eh, el encuentro con los inversores y lo que decía también Todd antes, que me parece importante y que está diciendo y Juan Carlos y Jordi y Luis, que… Está ya, estamos ya un poco en el mapa, ¿no? Y lo vemos como en publicaciones Link en LinkedIn, en Digital Health, pues aparece España, lo veis en verde muy pequeñito, pero de programas, citan tres programas y ACESGEL está entre ellos. Entonces, eso realmente es un reconocimiento que es externo y, y que es muy positivo. Y por eso también, eh, bueno, el agradecimiento a todos los sponsors y sobre todo por eso trabajamos y estamos viendo a raíz de los comentarios que ha hecho George y, y de los comentarios que ha hecho todos los participantes de la ponencia, que necesitamos empezar antes, que necesitamos eh, ver los proyectos y entender y conocer los proyectos antes para ver qué posibles actuaciones o posibles decisiones podemos ayudarles eh, para que sean más eficientes y lleguen más rápidamente al mercado. Y por eso hemos estado también creciendo eh, con ACESGEL Scouting, que acaba de eh, determinar la convocatoria, pero no solo con eso, esto lo ha comentado Carlos esta mañana, también con Access Health Leadership eh, y con Access Hel Invest, ¿no? Porque una de las cosas que veíamos también muy importante es, bueno, primero contarnos, ¿habéis, o, ¿habéis mejorado el tema de capital después de Access Health? ¿Habéis, eh, ¿Os ha invertido un poquito? Eh, ¿Veis que los inversores están más receptivos? ¿Cómo lo veis? <risa> Y os puedo contar mi caso personal del himno Pharma. <risa> o sea, realmente... Bueno, para los que no hayáis montado startups y para los que ya estáis en el lío, sabéis que esto es totalmente montaña rusa a nivel de financiación. Eh, volviendo a un comentario de Juan Díaz Mochón, también en la charla decía, no nosotros siempre que buscamos dinero, queremos que al menos tengamos para los siguientes seis meses. Con esto ya vas contento, ¿no? Quiere decir que cada poco tiempo a la empresa se te muere. Y yo siempre digo, la siguiente botella de oxígeno, ¿dónde está? Venga. Nosotros hemos tenido al menos dos o tres casos de estos y uno prácticamente reciente y si no es por Access Health, el último, pues no estaría sentado aquí porque no tendría nada que contar, básicamente. Eh, y, y un poco incidiendo en esta parte de, de, de financiación, es que me ha venido a la, a la cabeza una cosa que nos ha pasado y cuando dices, bueno, es verdad que Granada empieza a estar en el mapa, Andalucía, debe estar en el mapa en este tema, pero es cierto que la financiación propia de gente de, de la región es muy importante. Y yo creo que es por lo siguiente. Cuando vas a un fondo de capital riesgo europeo, muchas veces, aunque el proyecto les guste, te preguntas qué inversión tienes de tu país. ¿Quién te ha invertido? ¿Qué fondo español te ha invertido? Y dices, pues de momento nadie. Pues ya no les mola mucho. Y esto yo casi lo trasladaría también al caso regional, cuando la gente de fondos de capital riesgo nacionales te pregunta, bueno, ¿y quién te ha invertido de Granada o de Andalucía? Si no tienes a nadie, realmente eh, no te miran con los mismos ojos. Y esto yo creo que es un problema que tenemos. Entonces, yo pienso que, que si realmente hubiera más inversión regional eh, que vaya apoyando estos proyectos en, en biotecnología y en salud, quizás sea más fácil también atraer a los fondos nacionales e internacionales. Por supuesto, Juan Carlos. No sé. Soy... Bueno, para para vuestra. Vamos, nosotros estamos trabajando en el parque. Lo tenemos como una prioridad absoluta. Lo del tema de Scaling Invest es tanto que hemos pedido un proyecto europeo que si no lo dan. Eh, lo haremos felizmente, si no, lo haremos también, ¿verdad, Ana? Porque tenemos que hacerlo. Entonces, eh, y era para crear esa red de business angels especializados en salud que sean lo suficientemente sofisticados para evaluar este tipo de proyectos. Porque el problema es que yo hablo con los Venture Capital, por ejemplo, eh, que están. O, o con fondos que, que tienen dinero específico eh, de, de fondos. Bueno, no diré muchos detalles, ¿no? Pero, pero y a lo mejor no conocen este sector y no conocen las necesidades. Y, y dentro del sector, incluso los de Nina Capital, que es Digital Health, no tienen nada que ver con con InVivo Capital, que es eh, eh, más eh, Biotech o eh, eh, Pharma, eh, que con Asavis, que se está metiendo también eh, en MedTech. O sea, realmente cada sector, tiene su subsector y tienes que conocer y lo que el otro día si es venture, pues nos decían me interesa lateral flow, me interesa in vitro diagnosis y algo que produzca y claro, o sea, todos son muy específicos, entonces necesitas ese conocimiento específico y necesitas que sean también locales y, y realmente es un trabajo eh, que nos queda mucho por hacer, pero que yo creo que estamos en la dirección, entonces también decirnos cómo podemos mejorar no o, eh, otra, otra pregunta que a mí se me ocurría es cuando decidís un fondo, cómo, o sea, ¿con qué criterios? O, o cómo, cuál es el inversor que decides en tu primera uh, dirigirte por primera vez? O sea, ¿cómo los eliges? Eh, porque no es fácil, ¿no? hay muchísimos inversores, en la Bayo hay un portfolio espectacular. Entonces, <coughs> ¿cómo, ¿cómo los elegís? Bueno, cuando empezamos en esto, uno piensa que puede ir a hablar con cualquier inversor o cualquier fondo de inversión de capital riesgo. Y la realidad es que te equivocas de pleno, porque tienes que ir buscando aquello que sea lo más especializado, y se acerque más a, a la temática de tu proyecto. En nuestro caso era no solo salud, sino también eh, desarrollo de fármacos. De hecho, hay fondos de riesgo españoles, por ejemplo, que están en salud y en biotech, pero no invierten en desarrollo de fármacos. solo invierten en digital health o en, o en devices. Con lo cual, no les llames o no les contactes porque ellos pierden el tiempo y tú también. Entonces, hay que, hay que tener muy claro qué fondos están eh, en tu temática. Si no, pues no hay, no hay nada que rascar. Sí, sí. Quiero añadir una cosa a, a lo que ha dicho George, porque es tan importante. Um, y esta es la idea de, de los eh, estudios que está haciendo uh, temprano, especialmente cuando está hablando de proof of concept, uh, porque cuando estamos, estoy evaluando proyectos para EIT o EIC, o, y muchas veces uh, una empresa un proyecto presenta uh, su Proof of Concept. No es Proof of Concept. Es una indicación que este producto hace algo. Pero contexto es muy importante. Para la mayoría de problemas en salud, hay un tratamiento a un nivel que, o diagnóstico que funciona a un nivel. Un, un proyecto y proof of concept necesita considerar ese contexto, porque cualquier inversor o licenciador, no importa que tu, tu fármaco ha hecho ese uh, efecto. Sin el contexto en relación a que existe ahora, este no significa mucho entonces es muy importante puede como george ha dicho con poco cambio dos más ratones tratado con el actual fármaco ya tiene algo que puede acercar a proof of concept sin ese dos ratones necesita repetir ese ensayo para inversores para licenciadores para Cualquier persona o una entidad como EIT o EIC, que está evaluando uh, uh, dar dinero para tu proyecto, yo siempre estoy rechazando porque no hay Proof of Concept. Oye, quería también, muchas gracias, es que quería también eh, que preguntarais vosotros. Yo me emociono preguntando y, y quería que preguntarais, ¿no? O sea, es que lo que acaba de decir todo es súper importante, pero pues eso significa seis meses a lo mejor o un año y 500.000 o un millón o lo que sea. Entonces, eh, eh, ¿por qué también sentiros eh, totalmente libres de preguntar? Pablo, tienes ahí una pregunta y Marcín, no sé… Marcín, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Eh, ¿Qué papel creéis que, que pueden tener las administraciones públicas apoyando la, la innovación? Porque me viene a la cabeza eh, algunas regiones como Euskadi, donde es muy común, por ejemplo, que las administraciones públicas apuesten por empresas eh, de la región y donde, de hecho, a veces es incluso complicado poder, poder, poder colaborar yendo de fuera si estás compitiendo con una empresa regional. Algo que que no es muy común en otras regiones. ¿Qué, ¿Qué papel pensáis que pueden tener las administraciones públicas como em, eh, empresa atractora, por así decirlo, de la innovación desarrollada en, en la comunidad? ¿Dónde están? Gracias. A mí me parece... <risa> bueno? dale, dale. A ver, eh, el papel de las administraciones públicas es fundamental, absolutamente. Por una parte, obviamente, cuando uno crea una empresa, lo que no puede es pretender que el mundo o tu entorno no es lo que es. Es decir, la responsabilidad está en el empresario de buscarse las bichuelas. Eso para empezar. Pero lo que, comentaba el, lo que comentabas tú, yo también lo he visto en numerosas ocasiones, hay mucho que la, las administraciones públicas en otras regiones europeas hacen y pueden hacer por las empresas. Cosas como lo, lo que él decía, alguien crea una empresa en Marsella pone 10.000 euros de capital inicial y automáticamente se lo multiplica no sé si es por tres o por cinco desde el gobierno regional eh, en Viena pasan cosas parecidas. Eh, so ahí hay mucho mucho apoyo todo el tema de Iberbas que hay en el país ahí hay, hay programas eh, grandiosos que ayudan muchísimo a las empresas y que te hacen eh, que eso que hacen pensar que, que, que eso obviamente es un generador de todo lo que todo lo que estamos comentando aquí al final necesita, sobre todo, dinero detrás. porque eso? Porque si pierdes seis meses, porque todos nos vamos a equivocar. Yo también me he equivocado muchas veces hablando con inversores, pretendiendo al principio, sobre todo, vender una tecnología en vez de un producto, teniendo que empezar a pensar todo lo que haces. Todo eso es dinero. Si no tienes eh, una, una vía de conseguir ese capital semilla fácil, que se enganche con todo lo que estamos diciendo de redes eh, de business angels locales, inversores locales, pero todo eso tiene que estar apoyado por las administraciones públicas, porque solo no se va a crear, pues poco haces. Es crítico. Uh, si tú miras cualquier centro uh, o ecosistema uh, con éxito uh, en el ámbito de, de uh, productos uh, de la salud, Uh, hay un gran esfuerzo público-privado uh, que uh, está detrás de ese éxito. Si mira a Silicon Valley, a Boston, a Raleigh-Durham, a uh, País Vasco, a uh, Barcelona, um, y en otra parte de Europa, uh, siempre hay ese um, esfuerzo uh, público privado para empujar ese ecosistema cuando está ya está arrancado y está funcionando muy bien ya no hay tanto necesidad del público el público no tiene mucha importancia en silicon valley ahora ni en boston um, um, pero todavía está apoyando pero no tanto uh, participación uh, activo, entonces es uh, imprescindible. Marcín, ¿tenía una pregunta también? Mi pregunta, posiblemente a Juan Carlos, pero en general, ¿cómo en ámbito de Andalucía es, es posible de involucrar médicos en empresa? Yo, pues para científicos hay manera de hacerlo, son contratos. Así, yo en mi experiencia quería inventor que nuestro patente en un médico de un hospital universitario, pero él no quería participar porque me dice que de verdad SAS no, no lo quiere, porque genera conflictos de interés así no, que no se toca. Y así no sé si hay manera de hacerlo porque me, me falta apoyo de, de médicos, pero... Ya empie empiezas a pagarlos y, y entras en problema. No sé si, si tenéis solución a esto. Eh, no te puedes ayudar mucho con el tema de los médicos, porque en nuestro caso todavía no hemos empezado. Tenemos un médico, que este Francisco Díaz Corrales que comentaba, él es médico. Sí, pero claramente es un problema intrínseco, yo creo que a las instituciones públicas de investigación y en este caso también a hospitales que a también hacen investigación donde eh, tenemos muy poca flexibilidad. Quiere decir, yo estoy haciendo mi proyecto de investigación y, y no puedo prácticamente dedicarle tiempo a ese startup que, que has arrancado o a ese proyecto que quieres transferir, cuando el principal interesado debería ser la propia institución. ¿Por qué? Porque al final su labor es no solo que hagas buena ciencia, que lo publiques en las mejores revistas, sino que hagas una labor para la sociedad. No solo porque puedas llevar, en nuestro, como en nuestro caso, un fármaco para que trates pacientes, sino para enriquecer la región, como comentaba también todo al principio. Creamos empresas que tienen un valor muy alto, sueldos bien pagados, y crean mucha riqueza en la región. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan rígido el, la institución a la hora de poder colaborar en estas iniciativas priv más privadas que parten casi siempre de, de sitios públicos? Entonces, yo creo que ahí nos queda mucho que andar y es una pena que ahora con la nueva ley tampoco hemos conseguido flexibilizarlo. Ahí haremos un ejercicio de creatividad, ¿no? Entre todos trabajando y entonces encantado de escuchar sugerencias. Yo estoy abierta todo el día para, para, para ver esto, cómo podemos ir solucionando. O sea, yo creo que hay que ir desde nuestro punto, desde nuestro pequeño eh, granito de arena que podamos aportar, ir construyendo en el sentido. Con Acesquel, por ejemplo, de se me ocurre que también ha estado trabajando, ha habido mucha colaboración entre eh, diferentes empresas, incluso de Acesquel, se han financiado unos a otros, también han ayudado con médicos, en fin, que, que ha sido ahí un, una colaboración interesante. Tenía más preguntas, ¿no? Había por ahí Si podemos, ¿no? Yo voy a intentar ser rápido. La última, ¿no? sí, yo quería preguntaros, desde vuestra experiencia, eh, un poco oyéndome a la parte egoísta, un poco a mi empresa, qué papel o qué importancia le da a una empresa como la mía, de la que yo trabajo. Nosotros proporcionamos soluciones tecnológicas, básicamente, bueno, últimamente enfocadas, sobre todo, en el sector de Small Health, y tratamos de, de llevar desde la idea de una empresa, una pequeña startup, hacerle viable su tecnología. Vienen con una idea, nosotros hacemos un prototipo, lo hacemos rápido, creemos que lo hacemos bien, y de cara a, a lo que habéis, habéis comentado, de conseguir financiación, eh, ver la, la viabilidad de un proyecto, si valoráis positivamente la existencia de esta empresa o si es casi mejor que esa empresa se dedique a una cosa y no esté dando soporte. No sé, que me comentáis un poco vuestra opinión al respecto porque sería mucha ayuda para mí. A ver, yo creo que eh, por una parte una empresa como esa puede dar mucho valor porque, por todo lo que decíamos antes, eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero informático, yo puedo empezar la empresa y decir, bueno, pasa nada, yo me, me programo mi producto. Pero un CEO no está para eso, está para buscar financiación. Esa es su única labor, buscar un buscador profesional de financiación. Entonces, una empresa que, que apoye, que, que pueda desarrollar un producto, es una forma de esas primeras personas que tú incorporas a la empresa, que no sean necesariamente técnicas o no sean todas técnicas, para cubrir otros puestos. Así que está muy bien. Pero hay que tener también cuidado con los acuerdos que se hacen con esa empresa, ¿no? con, la, con cómo se destruye la IP. Que, o sea, sí que luego lo que los inversores van a ver, igual que con el tema de las fundaciones la universidades, luego los inversores están preguntando allí, poco muchas veces le gusta que las que la universidades, o, o por ejemplo cuando tienes eh, tu familia, que, te ha, que hay 15 personas que te han puesto dinero para la empresa, eso tampoco pues, está bien visto, pues esas cosas, esa, esa, que sea limpio entrar luego ese futuro de inversión en la empresa, que no esté repartida la IP, que no esté repartida la propiedad, es importante. Entonces, tenés que encontrar la manera de dar ese servicio sin quitarle valor a la empresa. Si no importa, vamos con la última pregunta, que, ya, que sea rápida. Buenos días. Bueno, enhorabuena primero por, por el evento. Nada, yo respondiendo un poco al tema de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Yo trabajo en la unidad de innovación de FIBAO y del Instituto de Investigación Biosanitaria. El problema principal que tienen los profesionales sanitarios, los médicos, es que pueden ser prescriptores de, de productos y pueden influir las plataformas de compra de medicamentos. ¿no? Entonces, esa es la principal incompatibilidad que tienen a la hora de entrar dentro de una empresa que pueda vender productos. Eh, no tienen tanta, tanta problemática si son empresas de servicios o si son empresas de, de, de IMAD, pero cuando es una empresa finalista, de productos finalistas, tiene el problema de que pueden ser prescriptores de, de esos productos. ¿Vale? Gracias. Sí. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, fíjate, si nosotros quisiéramos hacer un primer ensayo clínico con un médico de aquí, del hospital del PTS, eh, en oftalmología, fíjate que estamos sub, todavía nos queda un montón para llevar el producto al mercado. entonces. Este tipo de razonamiento me parece un poco prematuro, porque es que como pronto van a pasar 5, 6, 7 años hasta que ese producto esté en el mercado. No solo eso, sino que esta persona puede participar en el desarrollo, pero posiblemente nuestra empresa no va, vamos, posiblemente no, no va a vender el producto. Solo licenciará una farmacia más grande, ya sea Glaxo, Pfizer o la que sea, que será la última en última instancia es la que venda el producto. Entonces, no sé, me parece un poco rebuscado este, en el fondo este, esta explicación cuando queda tantísimo tiempo y, y, y puede ser incluso una tercera empresa, como es la mayor parte de los casos, la que al final venda el producto. Y es un, no sé. un médico. Y es un médico, sí, efectivamente. De verdad, poco influencia. Imagino, evidentemente la ley de no la poder, pero... Sí, sí, no, sí. Por eso decía que quizás... Yo creo que no. eh, os comentamos que haces Hell Scouting, se terminó el 17 de noviembre, eh, lo estuvimos resolviendo, estuvimos evaluando, tuvimos 23 proyectos súper interesantes con muchísimo potencial lo pasamos mal evaluando porque fue muy complejo, ¿verdad? Todo y Juan Carlos estuvimos allí eh, eh, y al final elegimos cinco, elegimos cinco pero esos cinco, los otros no significa que no los eligiéramos, no sé cómo deciros, que es que realmente no teníamos recursos, estamos haciendo una prueba piloto, vamos a acompañarlos y los recursos, como hemos hablado, bueno, esta mañana, Nieve, la directora general, nos ha dicho que había una posibilidad de financiación y esperamos que llegamos. Nosotros hemos hecho proyectos para Cescel lo hemos pedido al PAID y a lo mejor se resuelven y tenemos financiación y todo sale en un final feliz tenemos mucha financiación para ayudar para estos proyectos de scouting y todo lo demás, ¿no? Pero, en fin, al final lo hemos cantado por cinco proyectos que están aquí que van a presentar ahora. Simplemente era comentaros eso y estos son los winners de, de la primera edición de Haces Scouting. Enhorabuena a todos ellos. Ellos van a presentar ahora. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias por vuestras preguntas y toda la interacción. Un aplauso a los ganadores.